Día, si usted está de acuerdo con que el presidente vuelva a presentarse como candidato presidencial en el 2024, es más o menos eso así que háganos el feedback nosotros resolveremos el problema de que hay una palabra mal escrita sí equivocada realmente no es mal escrita, así que ya usted sabe, recuerde nuestra línea de comunicación 481 eh, 5 829 7 25, 451 eh, 3381 sí. 725 0505. Ok, 829 451 3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí usted nos puede dejar su comentario y le leeremos durante el transcurso del programa. Así es que vaya haciendo su dándonos su opinión. Muy bien, y a propósito de la pregunta, vamos al tema: el PRM modificaría o modificará estatutos para permitir la reelección presidencial. Pese a que se está a tres años de la próxima contienda política, los partidos inician a prepararse para las elecciones presidenciales. El Partido de la Liberación Dominicana sacó a la luz pública el pasado fin de semana siete de sus miembros que aspiran a ser candidatos presidenciales, entre ellos Margarita Cedeño de Fernández, Gonzalo Castillo y Abel Martínez. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, también luce encaminado a acciones para el 2024 y es que aunque en principio el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, negó que haya intenciones de modificar los estatutos de esta organización política eh, con miras a habilitar la reelección del presidente Luis Abinader, Eddie Olivares, presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria del partido, dijo que introducirán cambios en los 137 artículos de sus estatutos, incluido el referente a la reelección. Será el próximo primero de mayo. Le presentarán al máximo organismo del partido del gobierno la propuesta. El artículo 101 de los Estatutos del Partido Oficialista establece que hasta tanto el Partido Revolucionario Moderno, PRM, convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma será prohibida. Muy bien, eso es, ese es el tema. Vamos a ver, adelante. Eh, Yerjan. Miren. ¿Tú, ¿Tú no me oíste? Sí, ah, sí. Okay, okay. Es que... ¿Qué, ¿qué querrá la sociedad escuchar? Eh, porque realmente no lo sé sobre esto yo no sé si usted tiene la menor duda o algo, alguna duda no sea, amado si ya, la tiene. La, ya la duda se hizo mayor de edad no es yo, menor yo, yo no sé si, si Francis tiene alguna duda dejen el PRM se va a hacer lo que diga el presidente Yo si alguien tiene alguna duda ¿tú tienes alguna duda? yo y no sobre eso porque si tú la tienes, vela desmontando esa duda porque se va a hacer lo que diga Luis Abinader. Porque este país es presidencialista. Este es un país de cultura caudillista. ¿Mm? Este es un país de cultura caudillista donde se hace el, el donde se hace lo que diga el que tiene el poder. ¿Y lo quién es el que Balaguer. tiene el poder? Lo que diga, ¿Te acuerdas Balaguer. de eso? Lo que diga Balaguer. Eso, fue eso era el una expresión. Aquello de lo que diga la, sí. Balaguer era una expresión del caudillismo. Y Balaguer, y Balaguer no está solo. ¿Mm? Lo dijo mi mamá Entonces, estaba en por eso que ustedes ven, si usted no lo sabía, por eso que ustedes ven que aquí hemos tenido ese tipo de figuras de, de, de líderes, verdad vamos a llamarle líderes porque movilizaron masa y eso, eh, entre comillas, eh, líderes que duraron, incluso Balaguer, ya no podía ni caminar, ciego el pobre, Madre, no podía ni viva. moverse y era presidente de la república, ciego. Madre, él no la aguja, claro, él, él, él eso, eso <risa> no fue al palacio a saltar agujas. Claro, eso decía que no fue al palacio a saltar agujas, pero un sí. presidente que no pueda ni siquiera moverse, significa que el país entero estaba vacío. ¿Eh? Y entonces, esto es un país caudillista. Si usted creía que los estatutos del PRM, o si usted cree que los estatutos del PRM tienen algún tipo de valor para que un presidente diga, no, yo voy a respetar eso, eh, no voy, olvídese de eso. Solo van a modificar 500 veces si es necesario para beneficiar al caudillo. ¿Quién es el caudillo ahora mismo? Luis Abinader. Luis Abinader, porque es el presidente de la República, es el hombre que tiene el poder en sus manos, es el hombre que, que tiene los nombramientos, es el número uno de la República Dominicana y se va a hacer en el PRM lo que diga la corriente de Luis Abinader, como se hizo cuando era Balaguer presidente y se hacía lo que decía Balaguer y nadie más lo contradecía, como se hizo en el PLD durante, más, durante casi 20 años, se hacía lo que diga Leonel, como luego en los últimos ocho años se hizo lo que decía Danilo y así sucesivamente ustedes van a ver porque este es un país que si usted estudia la cultura se va a dar cuenta que es un país caudillista, presidencialista que le gusta eh, eso, la figura del presidente, la figura del hombre de poder o de la mujer de poder que lo domine todo. Eh, así que es, esos estatutos del PRM poco valen para lo que realmente eh, tomen la decisión, que ahora van a ser la mayoría. Bien, Francis. Bueno, miren, <coughs> obviamente que, que en el traje impolítico y juego político hay que entender las conveniencias y las astucias de grupos tras la imagen del poder. Y... Al parecer, ya yo lo había dicho anteriormente, que veía ya Los Aires de ir motivando a Luis Abinader con la idea de que él puede tener otro periodo. Esto obviamente, ciertamente, es parte de la, de la de las de la notas, o como se diría, de la partitura de los de, de la de la política porque están pretendiendo promover a Luis a través de un... Me imagino que el PRM, sus estatutos indicarán cuál es el mecanismo para establecer cambios en su estatuto. Me imagino que una asamblea general o, una, o un congreso, congreso que tienda a procurar, y de lo que menos se hable de ese congreso, quiénes lo van a componer, cómo se realizará el estudio general de esos estatutos, ya que prácticamente es una transformación total cuando te hablan de 147 artículos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que yo llamaría la estrategia estructurada de colocar en, el, en ese partido la idea de reelección, puesto que eh, hace entender que, que ellos no lo admiten y que hoy cambian de pero paliza de, de dijo posición. que no que el presidente está muy concentrado en, en su porque en... esa es también la otra partitura para poder hablar del poder de que el pueblo no se no se entere de que su intención real al fondo es la de mantenerse en el poder siempre será la de decirle al pueblo no no no no esas no son cosas de las que estemos ocupados en estos momentos que también es parte de la historia dominicana. Todo los presidentes han dicho que no, una, que no, que no, que no, que no. Es, es, todo, sí. es todo un musical y te, van, y te van tocando y tú vas bailando como Pueblo del Suelo Grande. Sí. Entonces ahí es que yo me quiero referir, cuando nos bailan un merengue Ay. de ese tipo, con una partitura de esa forma, yo no veo malo que el PRM se adapte a lo que la misma constitución establece que te permite un periodo más y no más. Sí. Porque eso también habla mucho de, del partido y creo válido que el partido se adecua a la Constitución que dice que tú puedes inmediatamente reelegirte aunque tú no tendrás otra oportunidad más. Eso es sí. lo que dice la Constitución claro, y fue claro. el problema de Danilo y lo que pretenden es a la vez rehabilitar sí. a Danilo en una posible reforma. Entonces esa parte... Son de las cosas que a nosotros tenemos que ver antes de, de ponernos a bailar. Pero... ¿Y tú crees que Danilo Medina sería capaz de aspirar a la presidencia? Ay, ay, ay, no, ay, no, ay. No, no, no, porque si, es así, que tú, no, tú te si estás... es así, no, yo como polvo no, me voy. Él tiene una limitación en ¿Eh? él. El... No, eh, pero pero es, es ven acá. de eso, no. El pero ven de acá. Limitación, el ay, ven acá. Él nunca jamás. Entonces ven tú ven. estás dudando. Te voy a hacer la misma pregunta que tú hiciste. Ustedes dudan por casualidad que no tenga esa intención. Porque Miren, dentro de la parte... Danilo Medina aspira a la presidencia. Sería lo mismo que si que voy a aspirar y llevo Moreno. Vamos a saludar a... O por un chipeo. El Guillermo Moreno no ha sido presidente. Vamos a saludar la presencia no, no de Carolina Medina en el programa. Buenos días Carolina. ¿Cómo Hola, estás? Caro. Siempre radiante y buena moza a pesar de que duerme poco, Muy poco. no duermo Muy poco. Pero buenos tú días. sabes que la mayor de mis hijas cuando yo yeah. hago el cuento de que me daban las 3 de la mañana en una mesadora le me dice ay papi no haga ese cuento porque ella se siente ahora culpable eso es parte del proceso buenos días así aquí es, a todos es. los muchachos en el canal Francis, Yerjan amado a toda la gente que está con nosotros Como bueno, bueno tú conoces el tema estamos hablando de sí. ya algo que salió en la prensa que vamos a Pero ver si quiero, nos da tu eh, opinión al respecto sé que Yerjan viene con, con este tema hoy creo que que no es justo comparar eh, que de Danilo Medina buscar una posible eh, o posibles aspiraciones a la presidencia compararlo bueno, con Guillermo Moreno pero, pata, por no. Dios, pero, pero yo, que Guillermo Moreno nunca ha sido presidente no, y te voy a decir lo, en lo en que contexto. te dije ayer, inyéctele mil millones, eh, par de miles de millones para, que, no, pero para mira, que tú veas si va a conectar no, o no yo lo digo en el contexto Carolina de que igual Danilo Medina tiene una de rechazo al en la sociedad dominicana no, no no debe pretender aspirar alguna vez si la constitución se lo permite igual tampoco guillermo conecta o sea que pero tiene no tiene una tasa de rechazo tiene, así bueno la gente no, no puede, lo quiere. no se puede la, la, la lo que la no, hay no el dinero y tú sabes que esto es una sociedad hipócrita Ay, que te hablan de que queremos esto esto y esto pero para llegar al poder tú sabes de dónde salen esos Ay, dineros coño. del forro de una correa ah, que tiene mucho poder tú de los sabes de dónde salen <ríe> La bueno, mayoría otro, de ellos vimos eh, en no los era, procesos electorales, que algunos que se... cayeron. ¿Te acuerdas del caso de La Vega, de la candidata diputada de su pero esposo? Está, esa gente está preso. No, El otro no, que fue extraditado. Bajo palabras. Ah, ok. Ah, qué bueno, bajo palabras, pero con todos los millones del mundo supuestamente del narcotráfico. Todo... Así cualquier diputado. Pero ven acá, Carolina, mira. aquí lo único que falta es robar mucho, es que roba poco. Exacto. Se lo lleva, quien no lo trae. Mira cómo eso... pasó el señor, eh, perdón, amado, uh -huh. el, el diputado Fidelio Despierto. Señor, esto que yo dije no sea, un es una posición serio, dije, no. mía, es de que... Pero que queda la gente. ahí, porque la gente no acepta eso, no le gusta. Quieren a un Pedro Botello que le está vendiendo uh -huh. un cuento y un sueño sí, a la sí, gente. Y un show. Pero mira, en los comentarios, yo entré a Facebook a ver los comentarios cuando hablaba del tema de Botello sí, y la gente lo que hace uh -huh. es... Ok, Yo, o sea, usa mm. malas palabras y se molesta cuando uno habla de personas como el señor Botello, que uno es enemigo del pueblo, porque lo ven a él como el salvador de que quiere ayudar a los trabajadores, mentir. Ese Bailando Botello, un merengue de una partitura que no Botello tiene señor Botello es lo que se está beneficiando, señores y tienen que entender esto. No digas que, que él es lo que quiere ayudar, él no quiere ayudar nada porque él sabe que eso no va para ningún lado. Me imagino que me queda un minuto y perdón porque es que ah. el ya saca uno adelante, adelante, adelante. De, de, del adelante. Ahora conflicto. me queda la culpa a mí. Claro, pero es verdad. De, de, de eh. Debiste haberla dejado de desarrollar la Adelante, Carolina. Creo que, que es, es apresurado, como bien decíamos, ¿no? como decíamos también en el caso del PLD, eh, que ya a, a ley de tres años... El gobierno actual no tiene un año y ya estamos hablando de candidatos presidenciales, estamos hablando de reelección, y tú dices, pero bueno, es verdad que la República Dominicana pasa toda la vida en política, señores, sí, o en busca de estar trabajando sus figuras para, en el caso, sus figuras eh, presidenciales, en el caso de los diferentes cargos importantes para eh, llegar a unas elecciones en tres o cuatro años adelante. O sea, no bien termina un cargo de un presidente para entonces ya estar trabajando, para el año que viene de manera pública, como partido interno, claro está que tienen que ir haciendo su trabajo. Pero déjenos descansar, por Dios. Entonces, eh, una de las cosas que veo mal de esto no es tanto propiamente el interés de una reelección en un segundo periodo, ¿verdad? Es relativamente... o más o menos aceptable. El asunto es que cuando tú asumas posiciones de que no estás de acuerdo con algo o que lo ves mal, entonces cuando es a ti que te toca o eres tú que estás en esa posición, ahí lo ves correcto y quieres impulsarlo para beneficiarte eh, de eso que decías que no estaba bien hacerlo, como en el caso de la reelección. Debemos de recordar que es lo mismo que cuando el presidente Danilo Medina que veíamos a toda la gente cercana empujando esa reelección mm -hmm. o sea, la, la, la, prácticamente la familia política de Danilo Medina era quien hablaba de reelección en los medios y Danilo Medina ha callado, que él no sabía de eso y que él no estaba en eso, pero su gente impulsándolo entonces no, es lo mismo después, que vemos después ahora terminó que parecía un perro rabioso defendiendo su posición. Sí, ¿vale? Cierro diciendo Francis Amado, Nada. tenemos a un Luis Abinader y, y a sus legisladores que van a impulsar Bien. este proyecto y Luis Abinader no sabe. Claro, y está muy tranquilo sí. Y está esperanzado y mira, en que así sea. Y mira decir... qué pasa, hay dos Ajá. cosas hay dos cosas que hay que decir. Dos cosas. Primero, la República Dominicana es un país de hipócritas. Somos hipócritas. Ajá. Sí, desde el más alto, encumbrado a nivel social, político, económico, hasta el más simple y pobre del dominicano es hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Porque el dominicano dice una cosa, lo que entiende que todo el mundo le va a aplaudir y le va a ver con buenos ojos que lo diga, ¿verdad? Pero en el fondo espera todo lo contrario de lo que dijo. Y así somos. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, la reelección no es mala, señores. Lo que pasa es que la hemos hecho mala porque eh, Balaguer... Eh, bueno, <clears throat> vamos a poner. Primero, Trujillo, 31 años. Balaguer, 20, 24, 22 años, 22 años, 22 años. Eh, todo lo que pasó en esos dos regímenes, eh, en definitiva, cuando usted analiza eso, el pueblo dominicano entiende que la reelección es mala, y no lo es, pero todo el mundo quiere reelegirse. Exacto. Los mismos que critican la reelección cuando son diputados, cuando son presidentes de junta de vecinos, Presidente de Junta de Vecinos. Señores, ¿quién es la presidenta de la Asociación de Junta de Vecinos? Odilín Morel, 25 hace, años. Desde que yo estaba chiquitito. ¿Eh? Desde que yo estaba chiquito, Odilín Morel. ¿Quién no, no, no, fue? No, no, no, el... no. chiquito no? Porque viene cayendo como en la media. No, lo que pasa es que Odilín es mayor. Es más por eso era como la media. Claro, pero ven acá. Desde que yo estaba joven, que andaba todavía en pantalones cortos, Odilín era la presidenta de la Asociación de... De, de, Andaba con una piedra en la, en fue la cartera. Fue mi maestra de moral y cívica. Entonces, ah. cuando tú analizas eso, <risa> eso, Saludor, es, eso es, por ejemplo, Guillermo Moreno no va a dejar de ser presidente del, de Alianza País, porque esa es una cultura en este país. El dominicano es hipócrita. Por eso la reelección es buena, pero a la gran mayoría... Nosotros entendemos que le conviene escuchar o le gustaría escuchar decir, no, prohibimos la reelección, por pensando en Trujillo, en Balagueras, no, no, Pero no. en realidad, señores, es verdad, en cuatro años no hay posibilidad de desarrollar un proyecto de, de, de nación, un sí. proyecto de gobierno. No lo hay. Entonces, la reelección no es mala, es buena. Lo que pasa es que debemos aprender a comprenderla y a vivir con ella. Mira, Segundo, que, espérate, uh, déjame terminar uh, este tema. Esta, o segunda parte. La segunda parte de este tema es que en realidad los estatutos del PRM no prohíben la reelección, no lo prohíben. Y se lo voy a leer ahora, yo lo tengo aquí. Miren lo que dice el artículo 101 de esos estatutos He entendido que sí. ¿Señora? No, no, vamos no lo ver. prohíben. No lo prohíben, vamos a verlo. Aquí están, 101. Dice, reelección, reelección, el hey, Ay, perdón, se me fue muy lejos esto. No, ese no lo no han válido. aceptado en la Real Academia. ¿También? No, no, ese no. Ese no. Ok, la cuestión es que, la, que el, el, el tema otro. de la reelección, el, el, el estatuto, los estatutos del partido, los relegan a otra ocasión. Miren lo que dice, reelección presidencial, artículo 101. Uh -huh. Hasta tanto el partido revolucionario moderno Convoque un congreso, un co convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma estará prohibida. Lo que quiere decir que es una prohibición sometida a una condición. Y tú como yo... abogado sabes y tú como bueno, abogado sabe sí. lo que es. Fue lo que y yo pregunté de derecho. Que es lo que ellos están Entonces, haciendo. Exactamente. Ellos lo que están Doble planteando es vamos a discutir el tema de la reelección ahora uh -huh. y es posible que la reelección pase. Pero, Pero eso es lo que están haciendo, precisamente. No, no están, no van a modificar los estatutos para que el presidente se relija. Hay que ser justo y equilibrado en la No, vida. lo que pasa es que eso en, la forma, es lo que dicen los en la forma que ellos lo han planteado, Exacto. por eso fue que yo les dije al inicio de mi comentario, que aún desconocemos si ellos se abocarán a una, a una asamblea general, lo recuerda que lo sí. comenté, o a un congreso que precisamente es de la forma en que los estatutos, ¿Y en, lo la que grama, o en la o en el procedimiento de societario en la República Dominicana y en el mundo, porque es la misma. oye Lo único lo que, que varía oye es, lo que dice es de nacionalidad. Oye lo que Se dice deben el 137. hacer de Oye lo que dice el 137, para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando en el PRM. Proceso de modificación de los presentes estatutos. Para modificar los presentes estatutos, generales la comisión de reforma estatutaria emprenderá dicha labor por mandato de la dirección ejecutiva una vez terminado el trabajo se pondrá en manos de la dirección ejecutiva el proyecto de estatuto modificado entonces quiénes son los miembros de esas están creados por el estatuto están creados los está Edi que los, es el que la los preside. miembros eh, Propuesta de reforma estatutaria, comisión de reforma estatutaria, Darío de Jesús, coordinador, Darío Castillo Lugo, coordinador, Manuel Conde Cabrera, secretario, Roberto Fulcar, encarnación, miembro, Deligne Ascensión Burgo, miembro, ¿Y Evangelina Sosa Vázquez miembro, Josefa Castillo Rodríguez, miembro, ah. Rafael Montilla Martínez, miembro, y Milagros Ortiz, voz asesora. Comisión legal, Antoliano Peralta Romero, y corrección de estilo y género, Ramón Constanza. Entonces, ¿a dónde entra eh Eddie Olivares. No, porque Eddie Olivares quiere, me imagino, como miembro del PRD. Bueno, que se, pero mire que una. Se haga Oye, mira una. Aunque esté prohibida 60 veces o no esté es? prohibida, se va a hacer lo que diga Oye, el audillo? De todas maneras, en la parte que tiene acá. que ver con la, con la partitura, he tomado el, el, el, la comparación porque de ahí vienen unos ritmos, y nosotros como pueblo somos los que tenemos que estar atentos mm. a aceptar o no el ritmo que nos toquen. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros bailamos fácil, por la doble moral. Aquí ah. nos cantamos y nos lloramos. Queremos una corregir algo, pero nos gustaría que cuando nos toque a nosotros se nos facilite algo. Pero Francis... Entonces, con respecto a esto, yo quiero es simplemente hacerle una acotación a la parte que tiene que ver con el PLD, Vamos a ver. que creo que no está descabelladamente establecido porque recuérdense que el PLD recién gobierna y viene de una derrota atroz con una carga de culpa en la, al punto que el propio Yayan decía cómo es posible Danilo quererse re, eh, eh, reinsertar pero fíjense en este contexto no pero fíjense la estrategia está correcta no está creando una partitura hacia lo interno de ese partido para reanimarlo, porque su militancia está devastada, moralmente no tienen ni siquiera deseo de salir a la calle, pero tampoco lo abandonan. Entonces, el poner a funcionar esa corriente de ya establecer quiénes serían los que sustituyan lo okay. otro, es una estrategia válida para ese partido, aunque okay. yo quiero es decirle que la gente, nosotros y la misma militancia, abra bien los ojos y no se deje poner ritmo Mire, para bailarlo así por cuando favor. tienen tantas cosas que nosotros tenemos que castigar bien, bien, aquí. Márden, ponme ya, ya. ahí la fotografía eh, del titular de Milagros Ortiz Bosch. ¿Cómo del titular? Ah, del, del titular de Milagros. La tiene, muchachos. <coughs> se pero, para que ustedes vean, señores, pero eso no, que aquí hay la, gente la, que cree que el pueblo es pendejo. Ah, por eso. Eh, o aquí sea, hay que... gente... Eso que tú acabas de decir... Claro, que de, tenemos que saber, estar claro de que no nos pongan a bailar lo que ellos quieran. Yo quiero saber qué piensa una gente inteligente, porque a los que no son inteligentes yo no le puedo No, yo, decir yo puedo, no, no, no soy no inteligente. El responsable de eso, el dice, representante y el encargado de esa institu institución es Peñahuapa. Pero fíjate tú que milagro, Sortí, la encargada de ética, le dice a este país, eso está... Póngalo full pantalla para leerlo. Eh, pero es que o sea, es le responsable. Ortiz ortizpos está en manos de Tony Peña Guaba, uh -huh. sancionar a los responsables de la fiesta navideña. ¿Y cuál es el papel de ella? ¿Y el papel de ella cuál es? Sin...